Está pensando en hacer un pacto con Lucifer, un pacto con el diablo. No se guíe de todas las estupideces que salen en la internet. Ahí sale mucha basura. Pero hacen esa cantidad de basura que aparece en la internet y luego me contactan a mí a preguntarme sobre esas estupideces. No me hagan perder tiempo en bobadas. Y la gente dice que yo soy muy grosero, muy grosero pero porque soy cortante y puntual y concreto. Cuando me escriben a decirme en Víctor, ¿cómo te parece que anoche hice un pacto con Lucifer? A las 3 de la mañana frente a un espejo y no dio resultado. ¿Yo qué voy a responder a esa estupidez? Si realmente quieren hacer un pacto con mi señor Lucifer, contáctenme desde cualquier parte del mundo los teléfonos que aparecen acá. Lo puede hacer en la iglesia de Lucifer y las semillas de luz, que ya habían conocido por todos ustedes, o lo puede hacer a distancia. Yo les envío las pautas, los pasos para que lo hagan. Si es que su tiempo no le permite acercarse, agendar una cita, para hacerlo directamente en la Iglesia Luciferina. Si lo hace en la Iglesia, se hace en un solo ritual de 12 minutos. O si lo hace ahí sabes que ya sabe que son varios días, un proceso de varios días. Cualquiera de los dos vale la pena. Cualquiera de los dos vale la pena para cristalizar nuestro nuestros sueños, para lograr todo lo que hemos querido, para darle un mejor futuro a nuestras familias. Mi nombre es Víctor Damián Rosso, el fundador de la Iglesia Luciferina Semillas de Luz Universal. Atrévete y déjate sorprender.